Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo convertir el fondo blanco de una imagen en Adobe Photoshop en fondo transparente. Si no sabes cómo hacerlo, pues quédate para que aprendas a hacerlo de manera rápida y sencilla. Dependiendo del caso, se puede hacer con la herramienta de varita mágica o con el comando Selección sujeto. En este caso lo voy a hacer con Selección sujeto. Si hay partes de la imagen que no quedaron seleccionadas, se puede hacer con la herramienta de varita mágica, ya sea añadiendo o restando de la selección. La selección no es perfecta. Para perfeccionarla nos vamos a Selección, Modificar, Redondear y lo hacemos a 5 píxeles. Luego vamos a desvanecer un poco el borde de la selección. Nos vamos al menú Selección, Modificar, Desvanecer y le colocamos dos píxeles. Estos valores dependen de la imagen que tengamos. En algunos casos es probable que lo que haya quedado seleccionado sea el fondo blanco y no lo que necesitamos que quede sin fondo. Para solucionar este inconveniente simplemente nos vamos a Selección, Invertir. En este caso... Simplemente copiamos y pegamos la selección en el mismo documento para crear una capa con el fondo transparente y lo que hacemos es eliminar la capa original. De este modo ya tenemos nuestra imagen sin fondo blanco y con el fondo transparente. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla de acuerdo a nuestras necesidades. Primero que todo te recomiendo guardarla en el formato nativo de Photoshop, PSD el cual nos permite guardar la imagen con el fondo transparente. Este formato es muy útil para ser usado entre las aplicaciones de Adobe, ya que permite realizar un flujo de trabajo con posibilidades infinitas, como por ejemplo en Illustrator o en programas de edición y postproducción de video como Premiere o After Effects. Para guardar la imagen con el fondo transparente en formato PSD, simplemente vamos a Archivo, Guardar como... Y en tipo de archivo automáticamente aparece Photoshop PSD. Simplemente ponemos el nombre que queramos y guardar. Si queremos exportar la imagen para la web o para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, se puede hacer en formato PNG o GIF para conservar la transparencia del fondo. Para hacer esto, ve al menú Archivo y selecciona Exportar como. Selecciona PNG o GIF en el menú desplegable Formato y asegúrate que la opción Transparencia esté seleccionada. Luego guarda el archivo con un nombre diferente para no sobrescribir la imagen original. Si el video te gustó, por favor pregunta, comenta y comparte. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.